Luis, quiero los papeles para mañana, ¿de acuerdo? No te lo repito más. Adiós. ¿Encontrar la información que necesitas para que tu negocio funcione es un problema? ¿Te desespera tener que leer líneas y líneas de texto en busca de respuestas? Soy Alba Palacios Vallejo, profesional de la información y directora general de un Profesional de la Información en tu vida. El objetivo de nuestro equipo es ofrecer un servicio de información donde encontrar y comprender lo que buscas sea fácil y divertido. Para ello, analizamos la información que necesitas, creamos videoanimaciones que recogen esta información y los ponemos a tu disposición en una biblioteca digital de uso intuitivo. No entres en pánico cuando necesites información. Pon un profesional de la información en tu vida y deja que te lo cuenten. Pupietv, soluciones documentales audiovisuales. Muchas gracias.